Así, así, así, se acabó el dolor. así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, el poder se va a derramar, el poder se va a derramar, el poder se va a derramar, el poder se va a derramar, pero no te va a derramar, el poder se va a derramar, el poder se va a derramar. El poder aquí se el es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si Por el con de Por la luna de fuego Por la con luna de fuego Por la noche luna de fuego De día De noche De día y luego tendré José, Santo de la cabeza, a la cabeza a los los el fuego, del Espíritu Santo, pisciente el fuego, del Espíritu Santo, de la cabeza, de la cabeza los la cabeza, de los pies, de la cabeza a los pies y ahí en la fundión el pueblo se a la lengua y de la se corrió, se corrió, se, corrió, se La libertad, la libertad, la libertad. Valencia, has of the la arena de el espíritu de Dios, yo la arena así y así, así y así,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 Sí sí el poder de Dios, si, si, el poder de Dios, chanta yo vaya, chanta yo vaya, chanta yo si, si, el poder poder el yo me a buscar, pero estoy y yo a buscar, pero en pero en en Rechazo, te pido, te significa estamos en victoria y así, que que no que 거야, no miedo, no eso significa estamos victoria victoria victoria victoria victoria victoria victoria victoria en el señor, ellos queremos que un paso para la otra del Señor, una de nueva Señor, a mi el Espíritu Santo, Señor, Santo. El a mi paso, el quiero ser un paso, para la del Señor. Para, ellos, pero mando, para la obra del Señor Y así, y así, así, se así, así, así, así, así, se así, así, así, no pero mi así, no termo. Muero, pero mi solo no así, así, así, así, pero se va El ¡Pero por qué por ¡Por poder de Dios! ¡Por el poder de Dios! poder de poder poder el poder de poder la cabeza poder el poder de Dios! el el poder de el poder de Dios!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 And the Lord is dios. one who will be able to do it. And the Lord is the one who will be able to do it. And the Lord is the one who will ¡Mi mi mi eso significa que en mi gloria! eso significa en mi gloria, en mi gloria! ¡Mi gloria, mi ¡Mi gloria, mi así, mi así! ¡Así! Por volver a ver! ¡Poderías volver fuego La noche volver a ver! ¡Poderías fuego a ver! ¡Poderías volver a ver! ¡Poderías volver a ver! ¡Poderías volver a And I see, I see, I Con tomado en la mano de Cristo, con tomado en las manos la mano del rey de de Ciudad, oh siempre oh, oh. su es aquí. Take that out Gracias Señor, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias por dejarte sentir Espíritu Santo, gracias Maestro Redentor Gracias por esa fuerza, por el gozo, Señor amado. Y en este otro tiempo, Dios mío, viene ese alimento, Dios santo. Oh, Señor, que se haga tu voluntad, poniendo, Dios mío, ese carbón, Dios santo, poniendo esa palabra, Señor amado. Oh, Dios, Señor, aleluya. Pone, Dios santo, esa autoridad. Oh, Dios santo, que haya Dios mío, alimento. Oh bendito Dios, conforme Dios mío, la necesidad que haya, Dios Santo, aleluya. Bendito Dios, esa cobertura, bendito Dios de los pies hasta la cabeza, que haya, Dios mío, que haya, Dios mío, aleluya. Esos corazones dispuestos a aceptar tu palabra, limpia, Señor, nuestros oídos, limpia, Dios mío, aleluya. De este pueblo, Padre, que busca, Dios Santo, que necesitamos, Dios mío, aleluya. Tú tienes poder, Dios Santo. Tú has dado, Señor, la respuesta Tú has dado la fuerza hasta este momento Y tú seguirás, Dios mío, aleluya Bendito Dios amado Así, Dios Santo, lo vamos a gozar, Dios mío Aleluya, adoramos tu nombre Adoramos tu presencia, Dios mío Porque tu pueblo, Dios Santo Bendito Dios, aleluya Clama, Dios mío, de esa misericordia No queremos salir lo mismo No queremos, Dios mío, salir lo mismo Como venimos, Dios Santo Señor, queremos salir Señor amado, que seas tú Dios mío, aleluya. El que escudriña, Dios mío, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, alma y espíritu. El que conoce nuestros pensamientos. Si alguien, Dios mío, aleluya, venía, Dios mío, triste. Oh bendito Dios, y todavía no ha encontrado esa alegría, Padre. Oh bendito Dios, pero esto no ha terminado. Esto todavía se es piensa, aleluya. Oh bendito el Salvador Jesucristo. Oh, porque hay un pueblo, aleluya, que sabe. Esperar la promesa, hay una iglesia que sabe adorar, a ese Jesús que está esperando esos adoradores, a ese Jesús que sabe, aleluya, bendito Dios, Señor, la fuerza cansado gracias Jesús, gracias Espíritu, gracias por cada uno de los hermanos que han tocado, que han cantado, Señor, usa tu siervo, nuestro pastor Raúl, Dios mío, y aquellos oídores, aquellos que están, Dios mío, aleluya, que esa palabra, llegue hasta donde vas ir, Dios mío oh no, Señor agradecemos tu presencia oh bendito Dios porque todavía hay un pueblo que está vivo Señor todavía hay una iglesia que está suspirando Jesús porque dice tu palabra Dios mío que en este tiempo Dios santo se mirarán Dios mío los verdaderos adoradores Aquellos que, aleluya, aquellos que vienen decididos, Señor, ayúdanos. Gracias, Señor, amado Espíritu Santo. Señor, queda Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno, hermano, alabarle al Señor Jesucristo Qué bueno, hermano, decirle al Señor cuánto necesitamos la presencia de Dios. Porque qué tremendo, hermanos, cuando estamos secos. Y no salen ni palabras, no sale ni agradecimiento, no sale, hermano, ni gratitud, hermanos. Si el Señor lo ha cuidado hasta este día, si el Señor ha estado con nosotros hasta este día, es que todavía nos ama, aleluya. Sino que el diablo quiere destruirlo, El diablo quiere llevar, hermano, gloria a Dios, a todo aquel, hermano, que está, hermano, sin Jesucristo pero todavía Jesucristo sigue calentando gloria a Dios a su pueblo gloria a Dios que hermoso estar hermano en la casa del Señor Amén. Eso días hermanos yo sé hermanos que pasan muchas aflicciones muchos quizás han venido hermanos con enfermedades muchos han venido hermanos con dolores pero a pesar de ese dolor no lo detuvo a pesar de esa enfermedad no se quedó en casa Pedía excusas como quedarse muchos se quedaron menos por algo insignificante pero usted está aquí hermano, aprovechemos entonces. sabe que cada tiempo que estamos hermanos en este lugar no es perdido no es que se ha aprovechado el tiempo sé que viene la palabra hermanos en el cielo nuestro hermano Pastor Raúl Velázquez que viene desde Virginia él se va a presentar este es su tiempo, hermanos, que lo va a presentar la congregación la iglesia central. Que de donde nosotros también, hermanos, dependemos también de Jesucristo. Así que a nuestro hermano Raúl, gloria al Señor. Con este tiempo maravilloso, pongamos, hermanos, gloria y la canción. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive. Amén. Él vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo le voy a pedir a parte de los ujieres que pueden sentarse y hay de sentarse. Gracias. Gloria al Señor. Gracias. Sentaditos. Gracias. Eso lo sentimos cuando estamos orando. Aleluya. aleluya. Ya pasó el aleluya. tiempo de que adentran los hermanos. Aleluya. Aleluya. aleluya. Sentaditos los ujieres. escuchar palabra de Dios. Amén. Amén Solo si ven que un niño malo El Espíritu se levanta Amén Descanse, paradito hermano no, no, no va a descansar, descanse Gloria a Jesús No quiero movimiento. Gloria a Dios. Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Jesús Dios bendiga a todos los que los están visitando Buen sí. ¡Sí! la bienvenida Por ahí una familia que viene por aquí Que los visitando Venían unas, unas niñas Que también son usadas cantándole a Dios Pero no pudieron prepararse Para haberlas oído ¿Verdad que habrá querido oírle a usted? Sí. Sí. Aleluya. mañana no sabemos Si lo vamos a tener acá Póngase de pie a la familia. Aleluya. Aleluya, ya está, ¿eh? ¿Cuánto le dan la bienvenida? Bienvenido, cara. Señor. a Dios. Le adoran al Señor también. Y todos le adoramos con ese deseo de Dios. Irnos con Él. Amén. Por ahí está la hermana Jessica también. ¡Eh, Dios! Aleluya, pronto se pierde la hermana Jessica. Aleluya, mi hermano. Mi este, Son mis hermanitas de Indianápolis. ¡Hey! Estamos, Estamos orando, hermano. Estamos orando. Porque la obra la lleva a Dios, no la lleva a ninguno de nosotros. El que, el que levanta es Cristo Jesús. Amén. Yo siempre he dicho, hermano, que me dejo guiar por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo me mueve, los movemos por el Espíritu Santo y Dios empieza a abrir. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, en las cosas prevalecen. Bendito el nombre de Jesús! ¡A su nombre! Calino al Señor. Yo siento la gloria de Dios, yo no sé si usted siente la presencia de Dios. Yo, yo quiero, hermano que la iglesia sí. central se ponga de pie. ¡Amén! Por eso se los sus porque quiero que estén de pie. Mire a la puebla, allá, mire, aquí parte también, mire. Es que no me dejan solo, también andan conmigo, siéntense. Y mandamos saludos, hermano, a alguna familia, digamos los músicos, no que dieron todos, pues estuvieron ahí. Hay algo y solo vinieron dos del grupo, pero les mandamos saludos hermanos Nelson, hermana Rita, hermana Margarita. pero allá están viendo los también benditos en nombre de Jesús y también algunos de últimos que se quedaron que los están viendo hermanos cuántos levantan la mano y le dicen adelante hermano no creo que todos los de últimos aquí se ha quedado parte pero ya se están gozando dice es el hermano amén yo me gozo hermano porque cuando se comenzó la obra se comenzó con uno cuando Dios me llamó me llamó con uno y a mí me da digo yo soy el más chiquito de todos tus hermanos y por qué me dicen que soy el líder de todo me siento más pequeño y digo yo señor pues si tú quieres honrarme pues bendito Dios amén hermano alabé a Dios por eso hermano porque Dios honra a los que le honran, sí o no. ¿Por de aquí. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Mandamos saludos a las amistades que nos están escuchando. Aleluya. Les decimos que aquí hay un rebaño que está adorando a Dios. y creemos que el Señor Jesucristo está con nosotros a la filial de Winchester avisando, al hermano mandó a decir a los hermanos de acá que no pudieron salir porque están pasando por ahí una premita pero los que buscamos a Dios ahí está Cristo Jesús para sacarnos adelante Amén. y mandaron a decir hermano Saúl y hermano Nelson que van a hacer, tratar de hacer un viaje a que no se den esta fiesta pero van a prepararse para venirles a dar el apoyo. Es que vamos a orar por ellos. Hermano Díaz, el pastor de Huichete. Gloria al Señor. Me llamó el que salir de ahí de donde mi hermano. Amén. búsquese Juan. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Juan. Juan capítulo 8. Gloria a Dios. Versículo 36. Gloria a Dios. Señor despacio. ¿Eh? No se fijen mis lentes. 500 dólares me cuesta y a la salida se le cayó la pata a uno. Eso cuesta 500 dólares, no estoy mintiendo. Ya le vamos a ir a poner la pata. Gloria, Gloria. Para, como, Toma esta gente, mira, le algo. Aleluya. Capítulo 8, ¿lo tiene? Sí, sí. Aleluya. 8.36. ¿Lo tiene? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya Así que sí, El hijo los libertadores Y solo llegamos 10 o sea que hay bastante que no están libres hay bastante que no están libres y mire mano. Si Dios le habla gloria a Dios. La palabra no regresa vacía. Dice: si amigos aquí. Levanta la mano a los amigos. Ayuda. Bendito Dios. Entonces, la palabra para el pueblo. En esta noche se va a ir libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Entonces, para ser libres, debe dejar lo que estoy libre y cuando le pregunta el pecador ¿cuántos van juntitos? todos todos se van pero todavía juegan pelota todavía bromean todavía se han dando codazos por la amistad todavía hablan de uno del otro y hay rebeldía que dice, yo hago, yo no le hago a ese pastor, yo hago lo que yo quiero. Si yo canto aquí, yo voy a cantar. Y si quiere hacer las cosas, él todavía no es libre. Necesita que doble rodilla y le diga, Señor, perdóname, porque hay que respetar el liderazgo. Y canta, me voy con él. Me voy con él. Y con el gran de amargura. San palabras si le gusta. de Cristo pero... sí, sí, sí, sí, sí. aleluya ¡Gloria, gloria, gloria! por ahí veo algunas que en el cumpleaños ay santo y cuando se se estoy santo no, santo aleluya tengo la doctrina sólida Cristo siente pero celebrando los cumpleaños ¿A dónde? ¿Lo hay en la, en la Biblia? Gloria a Dios. Hay uno que la cabeza le cortaron a alguno ahí. Por si se me quiere adelantar. ¡Aleluya! Usaron el cumpleaños para llegar y miren, pusieron en el plato la cabeza. Gloria a Dios y sabe que dice Dios con la doctrina, doctrina verdadera no hay otra doctrina sino que el centro Señor Jesucristo y si usted predica Señor Jesucristo respétenlo respétenlo porque Cristo es digno de ser respetado y a que no le guste tengo que decirle a Dios Cristo es celoso hermano es de lo oso y acá hay muchos que testellan y en la salidita ¿cómo está? ¡Aleluya! y va vale a mandar mensajitos y hay algunos que entre la iglesia hermano están mandando mensajitos y aquí está la esposa ¿y a quién le mandará? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¿A quién están aquí está la esposa ¿a quién le mandan? Pregúntese. Pregúntese a quién le. Ah, que a mi familia, porque pues, hay que investigar. Hay que investigar, hermano. Eh, mujer? ¡Qué linda! Dice el apóstol. ¿Ha oído el apóstol? ¡Qué lindo No hay apóstol, pero no estoy diciendo eso. ¿Vos creen que hay apóstol? Pero oiga una de las cosas, hermano, cuando Dios me señora hay libertad y donde está el espíritu hay libertad y los que le adoran le adoran en libertad busque conmigo hermano busque conmigo Juan ahí lo tengo atrás mire lo que dice Juan 30, versículo 32 el mismo capítulo mire lo que dice y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Con conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Cuánto ha parecido la verdad? ¡Aleluya! Pero ¿por qué no es libre todavía? Porque todavía tiene cositas que no las ha dejado. Sí, Aleluya. Oye, yo voy a decirle una de las cosas. Como yo vengo ya son 32 años de venir luchando dentro de la iglesia he visto tantas cosas Que hay cristianos que al frente da completamente Que es alguien bien sano Pero atrás lleva una lista de pecado Y a muchos no les gusta este mensaje Porque ahora ya no se predica Lo del centro del Señor Jesucristo ahora lo que se está predicando solo son emociones y dinero pero yo siempre voy a decirle de todo este tiempo que estoy acá un día me dijo tres veces me habló el Señor en El Salvador primero en una campaña de ahí me llevaron de otro pastor me dijo el día que tú cambias las palabras que yo te pongo en tus labios ese día voy a tratar contigo me llevaron para otra iglesia volvió y allá otro profeta me dijo sabes qué si cambia la palabra y no dice la verdad, voy a tratar contigo salimos para otra iglesia el siguiente día lo mismo hermano me sale hasta que ya el último día yo tuve miedo y le dije señor qué está pasando algo viene otro vaso se levantó y me dijo sabes qué si yo no percibo a mi pueblo nadie lo va a percibir mi pueblo lo voy a traer Sabe que Cristo viene a ser un pueblo pero un pueblo que sea libre un pueblo que sea santo un pueblo que haya cambiado un pueblo que no tenga manchas un pueblo que no tenga ropa un pueblo que se cuele para el día que Dios me libertó hermano, no fue fácil para mí porque yo quedé dañado había una, una brujería que habían hecho conmigo pero sabe una de las cosas cuando usted llega a los pies del Señor Jesucristo no se le dificulta nada porque usted hace las cosas en serio y mira, yo he visto en la iglesia, en el caminar, que hay hermanos que se le está diciendo que se presente, que se case y nunca lo hace. Y no lo estoy diciendo por lo que conozco, estoy diciendo en general, porque me están oyendo. Y cuando dicen, yo me voy con él, me voy, pero no se van. Porque somos desobedientes con el Señor. Hay una de las cosas que en el Señor hay que hacerlas todas bien correctas. Porque el Señor no quiere las cosas incorrectas, hermano. El Señor quiere algo puro, algo que le verdaderamente valga la pena. No crea que uno, hermano, que tenga bromitas, se va a ir con el Señor. No, hermano, el Señor quiere que de los nos hayamos entregado cuerpo y alma y espíritu y que el poder de Dios more en nuestras vidas. Pero conozco muchos hogares que ni, no quieren presentarse y yo no sé qué esperan. El Señor va a venir. Y conozco muchos que los ha visto, hermano. Celebrando. Después de un culto los han visto celebrando. Con el puño de, de, de luces. Y vejilas, hermano. Y cuando llega la iglesia parece que no pasó nada. Pero siempre Dios tiene que levantar, hermano. A alguien que le diga la verdad. Porque si usted lo no está haciendo. Hermano, eh, yo no estoy diciendo que usted lo no está haciendo. puede seramento no si acá ver. Gloria, gloria. Gloria, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al poder del Porque hay gente que está predicando y está predicando y está conciendo de al hermano. Aleluya. Gloria bendito Jehová. Y eh, para ofenderte en valor, pero para llegar y decirle, el Dios le bendiga. Se esconde, se aparta. Si llegan al mismo tiempo a la tienda, se escapa rápido. Y cuando llegan a la iglesia, saltan y tiemblan. Y creen que así se van a ir. Momento, Dios no va a llevar a esa gente. Dios viene a traer una iglesia. que hay que amar al que las aborrece así que ah, si alguien nos ha ofendido ame a ese varón que no lo quiere perdonar no lo hay que hacerlo amén hermano amar a lo que te aborrece y bendecía a lo que te maldice aleluya y eso cuesta eso cuesta ¿Y sabes de dónde viene esto? Desde Adán y Eva. ¡Aleluya! Desde allá viene, hermano. Desde allá comenzó el pecado. Y de ahí viene arrastrando esa descendencia todo el que viene recibiendo a Cristo. Primero viene la esposa. ¿Y de ahí aparece también que se escondió después del pecado se escondió Adán sí, por eso que cuando usted tenga cuidado para pecar porque después va a estar respondiendo. escondiendo ¡Aleluya! porque le da pena el acercarse al hermano que usted ha Dios. y ahí todavía no hay libertad ¿no? Sí, usted cuando es libre hermanos mire a mí me ha tocado pedir perdón a hermanas a niños, hermanos, a, a mí no me interesa. Yo lo que quiero es irme con el Señor. Y si yo le pregunto a usted, yo me quiero ir con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo lo que quiero es que nadie me oye. Lo que quiero es que todos nos vayamos con Cristo. Porque Cristo no vino para solo para mí. Cristo vino para todos. Pero solo lo que quiere es que seamos ricos. Y me gozo, hermano, porque aquellas personas que yo siempre les he pedido perdón llegan y me abrazan a que quizás no me perdonaron me me abrazo y uno se siente bien y dice me perdonó porque hay quien abraza y no perdona hay quien abraza y no perdona el perdón tiene que ser sincero darse el abrazo y darle un abrazo de verdad Amén, aleluya. y pedirse perdón porque si no está esclavo del pecado está en el pecado ¿no? y yo le voy a decir en, esta, en este hermoso momento Son una de las cosas y ese es lo que está perdiendo la iglesia porque por eso no se siente la gloria de Dios porque hay está libre siempre es de prisioneros. gozado gloria a Dios. Gloria a Dios. ve cómo dentro el que el que ponía allá delante del templo a pedir limón? Dice que danzando, Dándole gloria a Dios, y dándole gloria, alabando a Dios. Ese hombre se iba agradecido. Ese hombre iba listo. Y con sus cositos ya firme y usted también era así, hermano. ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. ya amén, aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miren, hermano. Yo nunca me hallaron, nunca me hallaron tirado en la calle. Pero una vez, por media hora que yo me levanté, no me hallaron todo, no voy a decir lo demás, pero no me hallaron toda una desgracia en la calle. Porque era una multitud de gente que llevaba al negocio que yo tenía. Y yo allí mismo había quedado doblado a la del molino Y a las 4 de la mañana llegaban tres, llegaban 200 almas a hacer masa. Y todas las mujeres se habían parado en mí. Y yo levanté la mano, era de un bolo de borracho y todo lo mismo que tenía. Pero levanté la mano y dije: No me vieron ahora. El hombre entiende, hermano. No me diga que no entiende. usted entiende, varón. Ahí dije yo, nunca jamás me vuelve a pasar esto. Quedar en embrocado la del molino Y que me hayan las mujeres aquí. Y gracias a Dios no me allá Y aquí hay algunos que les pasó algunas, algunas cositas. Que ahora han de decir, ¿qué es tú de lo que me escapé? Porque hubiera sido... Pero ha, sido, pero, pero ha sido algo difícil porque toda la colonia lo hubiera sabido. Usted sabe que la colonia abunda los chacos. Con unos, dos, tres, cuatro que hayan, sabe todo. Por colonia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por eso que cuando el Señor los llama, hermano, nosotros tenemos que ser diferentes. Porque posiblemente nosotros los escapamos, que los mataran Bendito, bendito, al nombre del porque miren, no sabe quién está aquí parado ahorita. fumaba pega, no, guerdía pega, hacía chicha, cocaína, marihuana, eh, es que todo. Algunos donde le hace ya saben lo que está haciendo. Y las hermanas de la vida, porque algunas también. Ah, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oigan, no, no, pero ni los carros hacen eso. Perdona por la palabra, pero ni los chanchos hacen eso. Amén, aleluya. ¿Ha visto algún chancho usted varón con un cigarro? No. Los monos sí, porque hay plenos que se los ponen. <risa> ¿Ha visto usted ministerio algo, algún perro que anda con un cigarro ahí? Hermano, mire, por eso dice la palabra de Dios que el hombre es como el animal. Sin Cristo. Ahora no creo que sea como el animal. Y por eso dice: Cuídate. Mire, yo antes estaba bien equivocado. Dice: Cuídate de la, de la que duerme a la par de ti. La reglado. Yo decía que era mi esposa y no, cuando yo vengo a darme cuenta antes decía que era mi esposa no, es esta cuídate de esta porque esta te pide todo lo que hacías antes andar cuando mire ver, lo digo porque lo he visto ya hace poco debe andar y yendo donde lo inviten porque viene un amigo y lo invita allí va hasta cayéndose usted pero cuando viene el pastor lo invita a ayunar ay, este pastor que se lo ayudo Dios. miren, si ustedes están mintiendo hermanos andar ahí con los amigos, y vienen los amigos y, y, y se empieza a jugar con ellos ellos no lo van a respetar, nosotros somos linaje. sacerdotes de Dios, somos algo especiales olor delante de la presencia de Dios no hay nadie que se pueda igualar a nosotros, nosotros somos libres, hombres especiales nosotros mismos lo damos a, a la derrota sí. ay que de Dios? diablo lo estoy oyendo y dice este ya lo tengo corta ya lo tengo para derrotarlo busque conmigo ayer mi hermano ministro hermano romano capítulo 8 versículo 2 hermano felipe ayúdeme y los hermanos a mí me gusta que usted lea Porque algunos predicadores lo que dicen, cierre su Biblia, se creen grandes, que saben todo. Pero yo quiero que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Aleluya. Romano 8.2 dice la palabra de Dios, la ley honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga bien, Léalo. 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, lib me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Oiga esto, hermano. Porque la ley del Espíritu da de vida. En Cristo Jesús, si me ha libertado, el único que puede libertar, el hombre se así si de, así si dice, no, suficiente, con que yo voy a la iglesia, Un momento, usted tiene que ver que Dios lo cambió, usted tiene que estar seguro que, que Dios la cambió, hermana. usted tiene que estar seguro, hermano, que ya el cambio ya está, y que Cristo ya entró en su vida, y el que está tratando cambiar de cambiarle la vida es el Cristo Jesús, Usted tiene que haber su esposa. A, a Dios. Y si antes, hermano, era hermano que le gustaban los números. Hoy tiene que cambiar. Porque ahora ya está en la mano de Cristo. A a Jesús en el nombre poderoso. Porque ahora está en la mano del Señor. Aleluya, aleluya. Tiene que haber un cambio. Eso es lo que significa libertad. ¡Gloria! ande Jesús. Aleluya. Que feliz. Gloria, gloria a Dios. No, que yo le hago bien enojado. Gloria. Llegan a la iglesia como que como que le tienen una gran paliza. ¿Serio? Dice eso por mí, lo está diciendo. Y ni lo conoce ni que era el predicador. Gloria al Señor. Porque Dios habla a tiempo fuera de tiempo. Gloria, gloria, gloria, gloria. Y Dios le dice la verdad. He visto gente llorando, han llegado después, y han llegado atrás de mí, y me dicen, están llorando tres, ahí lleguen los que lloran, y si caen llorando, pues llévalo al hospital, pero yo no detengo la palabra, después cuando he terminado la palabra, han llegado, y me he dicho, ¿y quién le contó lo que usted todo me lo dijo? El Espíritu le habló, porque la jamás va a regresar vacía. La palabra siempre va a ser su efecto. Posiblemente aquí ande odiando a algunos hermanos, el hermano, pero ahora está viniendo la palabra para que usted levante la mano y diga, de Dios me está haciendo reconocer porque mi hermano no sabe, pero la palabra sí sabe. Y el que de veramente es libre, hermano, el que está libre, no nadie, a nadie, hermano, lo puede, le puede sentir mal, se sienta libre, porque está libre está. ¿A cuánto le gusta hacer Bibi Charles? Aleluya. Si me lo encuentran en la Biblia, yo pongo a la iglesia a hacer Bibi Charles. Todo lo que va a tener embarazada. Levanta la mano al allá. Y ahí aparece con el puño un regalo. ahí hay en la muerte que ni puede caminar ya. ¿A dónde está esa en la Biblia? Aleluya. Mi mamá tuvo 11 hijos y ella, nunca recuerdo que, bueno, que estaba chiquito cuando murió, pero, pero antes no se veía eso. Y de americanos que somos hermanos, porque eso de aquí lo han arreglado. Y venimos nosotros y toda la basura de este país agarramos también. Y no lo diga que no eh, La iglesia está metida en eso. Eh, <tose> Aleluya. No, Déjame Me lo viendo en el pero es verdad. ¡Eluya! La iglesia está metida en las cosas de aquí. Metida en las cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. Y cuando viene aquí, hablaba a Dios como que nada pasó. Y la Biblia dice que este es el lugar santo y aquí es el lugar santísimo. Y los ministros saben que yo les digo que si están enojados, que no entren al ministerio. Y les digo también que si han peleado con la esposa, que vayan y se reconcilien y que se queden afuera. Porque ese lugar es santo. Y no creo que todo lo que lo digo, lo digo donde quiera. Y así no ando buscando mensajes y siempre me llaman. 15 ahora no llegué aquí tengo que estar predicando Y destruidas aparecen las iglesias. Sí, Mira, nosotros ya tenemos tiempo, hermano Felipe. No trae nadie. Mejor al hermano Ovidio, mantenido ahí. Porque ahora andan un puño de mañosos, hermano. Aún. Un y si usted lo busca yo lo va a encontrar en capítulo 24 de Mateo cuidado de los falsos sí. oh, Dios. y ya no un puño falso que solo lo van haciendo por dinero Eso todavía necesitan que vengan aquí y que hagamos una nación de libertad porque esos no son libres esos se han gastado por el amor al dinero pero aquí nadie ha venido y ha caminado tanto y ha, ha venido ahí rendido pero ha venido por adorar a Dios por Usted no viene porque los hermanos Los reciben Y aunque los hermanos reciben como que somos alguien grande Y Dios les bendiga hermanos Hermanos bien, y hermanos Hermanos reciben como grandes personajes Pero suben una de las cosas Este pueblo viene con ideas de adorar a Dios Este pueblo viene con ideas de glorificó a Dios Y yo Dios, porque hasta este día yo digo, pues si hasta este día me has ayudado y me has sacado adelante, y no, y hasta que estoy en victoria, hermano. Yo no sé si usted está en victoria o no. Levanten las manos los que están en victoria. Dios, que bonito, casi todos. Pero algunos que quedaron, pasan aquí después para hacer una oración. Y todos los que están en victoria, vamos a orar por él. ¿Vale? Amén. Y decimos, mire, decimos, porque en la área hay tanto y a, a uno no le gusta que yo diga esto. Pero yo le digo, en la área, comenzando desde Washington aquí, hermano, hay iglesias que están haciendo equipos y te sienten tan seguro Cuando usted se acerca a ellos y les dice, ¿y usted cómo está? En la mano de Dios, estoy bien, yo me voy con Cristo. ¿Más seguro que usted? ¿Está más seguro que usted, hermano, mire porque a usted le falta decir que no fue con Cristo pero esa gente viene de, de jugar pelota y cuando usted le pregunta, se va con Cristo ¡Amén! y a usted cuando le pregunta ¡Amén! y nosotros que estamos llenos del poder del Espíritu Santo a veces estamos lástima, hermano a veces, a veces damos tristeza, hermano porque toda esa gente estaba realizando el guarpa y estaba practicando con una parejita bueno un poco me dejaron algo cerrado porque me dijo yo creo que el mismo Dios que tú adoras adoro a yo le dije cortarlo a las le dije pero no se había identificado todavía y le digo yo pero te quiero llevar a la iglesia el sábado y el domingo no me dijo no tengo necesidad de ir porque ya voy a la católica y le dije yo pero usted sabe le dije yo que mi deber es hablar de la palabra del Señor él me dijo no necesito entonces le dije yo, pues está bien Pero tú me dijiste una cosa Pues él me dijo Yo creo que al, primer, al, al mismo Dios adoramos Y él va a ver las obras Entonces si tú me respondiste es mal Y yo solamente estoy te presentando a Cristo Y le digo yo, sí, me digo dice, Porque la gente no quiere La gente está atada. La gente cree que así Haciendo todo lo que está haciendo Se va con Cristo no hermano es necesario que haya un cambio es necesario que usted le dé vuelta a su mente y diga que es lo que me está estorbando porque hay gente hermano que se cree que va a ir con el Señor y está poniendo en mal a los hermanos y la Biblia dice hay de di aquel que habla falso de uno de mis pequeños y Dios dice bendecido a aquellos que le dieron un proyecto de agua como que a mí lo hicieron sí. sí. ¡Aleluya! ¡Oye, Señor estuve preso y no me fuiste a estuve enfermo no fuiste sí. ah, mire nosotros nosotros hermanos decimos nosotros que decimos que buscamos de Dios y que es una iglesia supuestamente supuestamente sin pero nos falta mucha hay alguno aquí que esté yendo a la casa. Comenzando con el hermano Raúl. Hermano, ¿hay alguno aquí que esté yendo al hospital? Hemos ido al hospital para enfermos de esta pandemia. Pero ¿de qué hemos ido? A decir, ah, no, yo soy cristiano, yo voy a ir a predicar. Mire, en Arlington, hay un hospital, hermano, que, que, grandísimo hospital. Si usted va a verlo, está así, lleno de cáncer. Y lo más tremendo que ya es el lugar donde ya van de paso. Ahí murió mi hermano. Habían como 300 allí en ese hospital. Y cuando se les va la, la, la, la este, droga que les ponen, todos al mismo tiempo se quejan. Unos gritos. Porque ya solamente están muy fuertes y ya todo lo de adentro está en Y esa gente necesita una palabra porque todo esto de aquí está vivo y sabe que lo que hacemos cantamos, gritamos, alabamos a Dios y hay gente que todavía no es libre hay gente que necesita una palabra de Dios y de ahí eso debemos de estar y conocer que Cristo viene y no ha venido para también mire hermano, hoy ya no hay programas. Antes había programas. Porque todos los programas que habían hoy ya no existen. Estoy hablando desde que el Y ahí se oía hermano, como a las nueve de la noche, la llamazón de los que están presos. ¿Alguno de los que ha estado preso? Ay, Álvaro. ¿Verdad que no es fácil estar ahí, hermano? ¿verdad? ¿Verdad que allí sí necesita conocer? Que alguien lo visite. Amén. Y allí no llegamos. Y aún y así le servimos a Dios, no le damos la libertad de espíritu. No mostramos que somos libres. Y Dios lo que llamó para que fuéramos libres. Y el que libre se mueve. Yo tengo un sorprendido hermano que me dejó admirado porque no me visitó. Pero me dejó porque vino desde Houston y sabe con qué intención vino a predicar allá Dios. Gloria Y ahí anda con su soparando y con su parlante. Pero no lo miraban en El Salvador, no sé si usted lo vio. En los buses, hermano. Aquí casi no sé. Son poquitos los que se miran. Y ya se ha perdido eso. No hay hombre valiente. O no vemos hombre valiente amén hermano pero cuando ustedes nosotros somos libres y cualquier cosa del Señor lo diríamos hacer lo del Señor yo olvido a estos varones para el trabajo que han hecho aquí porque un día los libertó y les llegó a Dios a darle este lugar y ellos con libertad han trabajado quizá la iglesia central no tenía la capacidad para darles el apoyo pero nada más que sean pacientes porque la paciencia es la que, la que maneja a cada uno de nosotros el hombre o la hembra que tiene paciencia tiene la oportunidad porque Dios no todo el tiempo lo va a tener lo mismo viene Dios y recompensa Él viene con recompensa hermano para recompensar a cada uno con según sea su zona es verdaderamente libre usted hermano ¿Es verdaderamente libre? ¿Estás segura? ¿Hermano es verdaderamente libre? ¿Hay libertad? Y si no, pues hermano, va a haber la oportunidad de la oración. A veces andamos cargando la carne. Y allí andamos. Y nos gusta andar. Y nada Hermano, nos da el corazón de, de ver si somos libres. Gloria al Señor. Y cargamos esa carga y esa carga y esa carga y nunca prosperamos. Pero cuando ya venimos y hacemos lo que Dios quiere, viene el Espíritu Santo y los cubre y empezamos a ser libres. Al lado de a Dios, hermano. Qué lindo es ser libre. Qué precioso es ser libre. Qué hermoso es gritar por seguridad. Qué hermoso es ser libre. hermanos que todos danme un abrazo los hermanos de Walt y, y los hermanos de Alejandra y cada rato me ven y los regaños pero mí, me dan abrazando Dios bendiga a todos los jóvenes y todos los hermanos hermanos vídeos me quieren a mí también no solo a usted hermanos no, vídeos también me quieren a mí Yo ahora quiero también, un varón de allá, hasta Cupuche pues, me lo llevé un día, bofito lo sentí. No digo que porque no da miedo. Porque hay un amor, busqué el más sequito para a, avanzar. leche de verde lejos amén hermano gloria al Señor este mensaje de Dios me lo dio no crea que yo lo busque Él me lo dio porque posiblemente hay algunos aquí que no son libres dicen que son libres y les todavía todo el la libertad completamente cuando usted es libre hermano no haga lo que quiera bueno pero usted no lo muestra porque si es que está lejos son 12 horas más que yo me he dormido veces sin manejando nunca me había dormido desde y yo ando no aguanté le digo a mi hermanito venía ayudando vele usted pues yo no padre. y como que hacen algo allí para que suene cuando uno va durmiendo eso me recordó un grado y venía manejando de día pero que también venía pensando que hay dos trabajos que yo tengo un accidente junto con mi esposa y a mi esposa la hayan sin ningún resuelto y yo salgo del carro y el hermano que los saña me abraza y después me da el trabajo a mí que agarro mi troca y me monto sobre unos árboles y quedo para caer a un algún... y yo digo una de las cosas si el diablo ha querido derrotarme pero no puede derrotarme y no podrá porque el que me libertó a mí tiene el poder. El que me libertó a usted tiene el poder. Y ese se llama Cristo de Nazaret. Ese, ese sí para el diablo puede tenerlo, avergonzar y asustar, pero no puede. Cristo tiene el poder arriba de los cielos y abajo de la tierra. Él te, él te saca en victoria. Por grande que sea tu problema te va a sacar. Pero hay una de las cosas que yo voy a decirle. Dios avisa también. ¿Y sabe por qué avisa? Para que ores. Si no ora, después viene y tiene problemas. problema Pero él avisa para que oremos. Y yo me he metido en oración y ahí venía durmiendo y que él no dormido y me digo pegando de oro. ¿Y cuándo me ha pasado eso? Un espíritu que se metió de A para acá para dormirme dos veces y es pero ni a Dios ahí venía el ángel de Jehová ¿y sabía la victoria que tenemos aquí? ¿cuántos están en victoria hermano? miren la victoria es que tenemos juntos la Por pues la hermanas, ¿quieren ver milagros? Yo quiero ver milagros. Hay un milagro que Dios va a hacer aquí. ¿Cuántos lo quieren ver? Hay un varón aquí que no ha dormido cuatro meses. Y estamos orando por él y nada más ha sentido alivio. Gloria a Dios. Y las visiones que hay, que es un espíritu de tormento que tiene aquí. Y ya vieron el, el espíritu. La otra visión es que sale una tortuga toda, toda, desde aquí de la mente de él. El aviso ha dado que son espíritus. Pero, ¿cómo sanan los espíritus, hermano? En el nombre de Jesús. ¿Y qué más? Ayuno y ayuno. Ayuno y ayuno. Oración y ayuno, dice. Así dice la palabra, porque si la dice al revés del otro, le dice al revés la dijiste. ¿sí? Sí, él está atento más que usted. Y dice, con ayuno y oración no es así. Y dice, oración y ayuno. Después la oración y después el ayuno. Hay que tener cuidado en eso. Porque puede caer en el lazo de, de, de que el otro dice, no, ya, ya, ya no lo dijo bien. Pero sale con oración y ayuno. Y yo creo que este pueblo ayuno. Ya me quedaron bien, las hermanas hay uno, dos veces a la semana. No pregunto porque me van a asustar. Pero este pueblo hay un Yo quisiera tener un local acá para venirme a enterrar, así como que nadie está. Me gusta enterrarme por tres días, cuatro días, solito, si no me pongo. Porque eso es bonito. Cuando usted termina, la gloria de Dios lo van a levantar. La libertad total. ¿Cuántos han hecho tres ayunos sin probar nada? Dos, tres. Aquí. Diga la verdad. No. Manos Felipe sí. Porque yo me testigo. ¿Cuántos han hecho cinco? Oh, si no han hecho tres, ¿cómo van no a <risa> Pero, en serio, hermano, ¿cuántos han hecho dos sin probar? ¿Qué hoja? son ¿Y <risa> <mi hermano. risa> dos, tres, cuatro, cinco? ¿sí? ¿Y los demás? hola dios Dios, que la hamburguesa? <risa> Por las hermanas ¿cuántos han hecho sin probar? La hermana ha hecho tres. ¿Y las demás? Dos, tres. Yo sé que hay algunas que no me quieren decir. Y lo han hecho. Pues está bien, voy a repetir. Pero ¿cómo vamos a echar, hermano? Fuera de un demonio. Si no hay una. Amén a Dios. ¿Qué dicen? Hágase la pregunta: ¿Cómo se va a echar fuera un espíritu que te atormenta? ¿Y sabe qué le dijo a este varón? Según la visión, que era un espíritu de tormento. Este hombre no duerme. Sentí una gran tristeza cuando lo hallé orando y llorando, porque parecía que era mío. Yo voy a terminar aquí y le voy a evitar que pase aquí. Aleluya. Él quiere ser libre, dice. Dale yeah. los ¿No parece que fuera su hermano? ¿No parece que fuera su hijo? Y me da que a los hijos se quieren. Entonces, ¿cuántos años no para que este hombre sea libre? Gloria a Dios. Cuatro meses sin dormir. Todos los días la preguntan que yo así durmió. Él dice, dormí un ratito. Él porque da por consolarme, mi hermano. Pero no, él dice la verdad. Pero ¿cuánto crees que te puede ir libre? ¿Se sienten seguros? ¿Cuánto creen que lo pueda libertar ahora? hay muchas personas que reciben visión Pídele la visión a Dios y déla también lo ¿no? que usted lo Hermano, hermanos que se más queremos hacer una oración lo que sí, pasa es queremos ver una oración queremos llevarlo libre ¿Cuántos quieren llevar libre este barrio? que duerma toda la noche él hasta dice que solo lo asistió fue a dejar a su esposa al trabajo cuando venía al trabajo dice que no lo sintió una, una sombra que llegó y un aire que le entró en la cabeza un espíritu pero él tiene que ser libre de ese espíritu él tiene que ser libre las hermanas que son que, que, aquellas hermanas que son actualizadas de parte de Dios hacer que hermano no tengan miedo Aleluya, vaya orando. Mientras Dios nos vaya acercando. Usted ama ese varón. ¿Es, es parte de su familia. Aleluya. Vamos hermano, vamos. ¿vale? sale, va a gritar y va a ser en cuello, lo que es cuando se sienta libre porque hay una ansiedad y aflicción que den ¡Saltamos huele que el nombre es en el nombre de Jesús. Gracias a las bendiciones de Dios, hermano. Él vino a perdonar los que están descaídos Él vino a levantar el ánimo que no puede